Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 274. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste, y ofrecerle a tu hijo el honor que se merece por su impecabilidad, el amor de un hermano hacia su hermano y su amigo. De este modo soy redimido. Y del mismo modo, la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones, la luz reemplazará toda oscuridad, y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo creaste. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Dedícale a él este día, y no tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada.